Sí, tendríamos que ver un par acá, para que no quede... Bueno, sí, estamos aquí, Hay eh, el móvil, la actualidad, nos trae hoy hasta aquí, hasta la empresa 6 Servicios Ingeniería, ¿sí? Nos trae, ¿por qué? Y no por algo bueno, lamentablemente, hoy lunes arrancamos la semana desde la calle con nuestro móvil, con Sunchales día por día, con la Ronda Vida, contándote a vos eh, lo que es la actualidad de la ciudad. En este momento, la empresa está pasando, eh, los empleados en realidad están pasando por un mal momento justamente y estoy con uno, uno de los empleados, con alguien que nos va a contar exactamente, que nos va a poner eh, en la actualidad de qué es lo que sucede, Martín Bueno, En principio, gracias por hablar, por contarnos, y me gustaría saber por qué hay muchos empleados que están aquí, eh, y por qué están en la entrada de la empresa, qué es lo que está sucediendo, cuál es la actualidad de ustedes el día de hoy. Sí, sí, en realidad es una idea en conjunto, tomamos esta medida de fuerza a modo de protesta, porque no están cumpliendo en tiempo y forma con el tema de pagos. ¿Con el tema de pagos? Sí. Eh, estamos esperando una respuesta concreta, así de la empresa. Eh, nos dejen en cero con todo lo que nos adeudan y volvemos a trabajar como siempre lo hicimos, como hasta ahora lo estamos haciendo. Perfecto. Simplemente chequear, porque chequear si el micrófono sale bien, porque lo tenemos medio escondido en la campera, simplemente eso, y seguir preguntándote, Martín, en principio, ¿cuántos empleados son? ¿Cuánto hace que no cobran? Porque para llegar a esta determinación de estar todos aquí hoy, me imagino imagino que hace varios meses que no están cobrando o tienen varias quincenas atrasadas y son muchos los empleados, muchas las familias que dependen de esta empresa. Sí, la empresa tiene más de 100 y pico de empleados, en la mayoría estamos acá y sí, esto viene de meses y hasta me atrevería a decir años, uh -huh. eh, que viene con el problema de que no cumplen tiempo y forma. El problema de meses, ¿de cuántos meses estamos hablando para saber eh, a, a qué se refiere y también saber si alguno de los representantes de la empresa les ha dado una explicación, sea del sector contable, sea del sector administrativo, si alguien eh, les viene dando alguna explicación en el retraso de sus jornales? Sí, sí, vinieron los chicos de Recursos Humanos, el coordinador, el, el encargado mayor de la empresa, eh, vinieron. Con pocas respuestas y poca garantía. ¿A qué aducen ellos el atraso en el pago de los sueldos? No, no, eso es tema privado, nunca, no sabemos eso. Nunca se los dieron, sí, no, nunca no, dieron no, una no. explicación se, exactamente de por qué. Sí, la empresa expuso que está como en un bache económico, que tengamos eh, paciencia, uh -huh. que tengamos... Es, si mal yo no entiendo, una de las empresas que incluso trabaja con, la, con el gobierno provincial que ha, que ha ganado una licitación. Entonces, también tengo entendido que están trabajando con ellos para un, eh, para un adelanto de esta obra. ¿Ustedes conocen algo de este tema? No, no, eso no. Sabemos que está ligada a EPE, que eso representan eh, los presupuestos grandes, económicos, y que la plata está, porque viene, yo calculo que viene del gobierno. Así que la fuga de plata no sabemos por dónde va. Pero eso ya es tema político, yo no, no quiero no, tocar mucho. No, no, no es un tema político, es simplemente para uh -huh. saber, eh, eh, para En realidad para poner en contexto a la gente que está escuchando del otro lado eh, A donde sea que estén eh, Que es una empresa de la magnitud que tiene de, de las licitaciones que se gana Y que es una empresa que económicamente podría responder por eso Y para entender también dónde está eh, el punto de Cuál es la explicación de por qué el retraso este en los jornales La mayoría, la mayoría, y no sé si alguien más quiere hablar Si alguien más me lo puede decir cuántos eh, ¿Cuántas quincenas se están adeudando? Eh, por ejemplo, ¿el Aguinaldo lo han cobrado? No. Sí, no no todavía nos están permitime, Martín permitime sí. que me acerco si me hablas un poquito fuerte se va a escuchar con el micrófono lo aguinaldo ¿Y, y hora extra eso todavía no lo cobramos aguinaldos y hora extra a mitad de quincena también y mitad de quincena de ahora en lo... la Anterior, también, todo. la anterior y la anterior también que se cobraría a ver Simplemente, claro, quiero quiero justamente eso, ponerme un poquitito en, en el lugar de ustedes, ponerme en, en cuánto hace, porque esto retrasa obviamente, son todas familias las que están aquí, hay familias detrás de todos ustedes que realmente la están pasando mal, porque en más de una en más de una casa deben ser el único ingreso, me imagino. Sí, el único. y uno lo necesita porque tenemos cuentas y más de todo alquileres que pagar, nosotros laburamos y laburamos. Yo les hago una consulta, chicos, por ejemplo, en lo que refiere al, al pago de, de obra social, a los aportes, se están haciendo de manera normal. Ustedes cuando van al médico si sí pueden presentar una orden, eso lo maneja de manera normal la empresa. Sí, sí, sí, sí. Eso sí. La verdad que el tema de seguro es impecable. En eso no no tenemos queja. Uh -huh. Y tampoco tenemos queja del tema de transporte. Y cuando tenemos los viáticos afuera, en eso está bien. El problema es el pago. O sea, la plata que nosotros necesitamos quincenal y mensualmente. Hoy tendrían que estar, hoy tendrían que estar cobrando entonces eh, la quincena. Hay gente que me dice quincena de mayo, ¿no? Sí, de ya, ya. Bueno, la letra se hace una serie de horas y después lo que pagan la letra tampoco. Dos meses y eso se viene acumulando. Bien, o sea, desde hace dos meses Entonces podemos poner un tiempo de dos meses Para que la gente tenga tenga idea Porque entiendo que muchos del otro lado Son sunchalenses Y muchos de ustedes tienen compromisos sí eh, De dinero Con los que no están pudiendo cumplir Hoy esperan recibir a alguien de la empresa Alguien se comunicó con ustedes para decirle Chicos, vamos a ir sí. a hablar con ustedes Sí, sí ellos vinieron dos veces a poner su caso Nosotros pusimos lo nuestro Y ahora estamos esperando respuesta ¿Están esperando en el transcurso de la sí. mañana que esto se sí, resuelva? la respuesta no es es que nos pongan en cero Ajá. con todo lo adeudado incluso lo que es, lo que es aguinaldo Sí, aguinaldo, ¿Y quinc aguinaldo, aguinaldo y quincenas, quincenas adeudadas sí. y para volver a trabajar porque nosotros no es que no queremos trabajar sino que estamos buscando la manera de solucionar esto por eso esta medida de fuerza que tomamos entre todos en conjunto vienen acompañando sí obviamente sí. si sí, tienen si desde mayo es es que formal... podemos más acompañarlos pero ya hace meses que venimos eh, presentándonos a laburar pagándonos en partes pero ya no, no tiene un caso claro. claro, sí, ya es una situación que ustedes sin duda necesitan resolver eh, les, hago, ¿Les hago otra consulta? a ¿Representantes sindicales a, a, al gremio donde están eh, afiliados? No, porque hasta ahora nosotros estábamos tratando de arreglar de forma interna uh -huh. eh, Pero era cuestión de tiempo que se entre la prensa Y bueno, la, el tema, nosotros tenemos la UOCRA Que ellos ¿Sí? no, hasta este momento no deben saber nada nosotros todavía no, no nos pusimos con la boca. Nadie se ha contactado no, no, entonces no. de la boca para, para, la, para saber para la, la situación. Nos nosotros, ¿viste? Ajá. Nos entre nosotros. Bien, chicos, bueno, en principio, eh, mucha suerte, eh, ojalá que esto se resuelva en el transcurso del día de hoy, entiendo que sí, que la empresa tendrá su predisposición, por supuesto, si ya, si se ha llegado a esto, es porque quiero entender, quiero comprender que realmente la situación es complicada para la empresa y mm, estamos, por supuesto, a disposición para, para seguir y para contarles el final que tenga, por lo menos en el transcurso del día de hoy, cómo se desarrolle esta situación, esta charla con, con los representantes de la empresa. ¿Sí? Muchas gracias. Un aplauso, muchachos. Vamos. Vamos, juntos lo vamos a lograr. Vamos.